Señores, otra <risa> Dios me metió donde no es fácil. Hipólito Mejía, arroba chupeta. ¿A dónde? Papá. ¿Y cómo? Ey, ey, ey, ¿Cómo chupeta. ¿Cómo la chupeta? chupeta? Vamos a ver el video. Amigo, vamos a ver el video. Vamos a ver el video, señor. <risa> de ese caballero. Ahí no, está. Ahí está, suegarabía, todo el mundo loco. Todo el papá, mundo loco, papá. Eh, el azúcar la tiene bajita. Ahí viene el hombre. <risa> <risa> el azúcar la tiene <risa> bajita. Y, se, <risa> y no la devuelve, y la devuelve. <risa> Dios, <risa> le, mi, le toma. La, <risa> la devuelve, <risa> <la>. <risa> Él es la sumática ahí, <risa> Señores, la muerde la chupeta. Muerde la <risa> Mire, Dios mío, pero es una cosa increíble. <risa> ¿Eh? ¿Eh? No, Néstor. En, esto, en pero, campaña todo se vale. Todo se vale. No, con que, todo y salir. pero mira no gente es, es, es serio, la devolvió la chupeta. Sí, porque a mí no le quitó la mitad. Es la, serio el hombre. La mitad. Dios mío. Es serio el, el hombre. El, eso el se, hombre. Se, se ve de como de un ver. beso a domicilio. No, un, be un beso no. Es más que un beso. Porque <ríe> imagínate, se llevó la parte húmeda. <ríe> eso la besó. <ríe> la besó a domicilio. Claro, la besó. Vea, lo hay lleno, papá. No, las cosas no, no, Bella, pero si Le te roban de... una paleta a ti, bueno, Hipólito, y te la devuelve, si tú jugo, la coges. No, yo se la doy para atrás porque dime. No, pero si, te la. ¿Y de... se... por qué te la robó, Hipólito? No, no, no pero de hoy en adelante claro. que tengo una chupeta, dice cuidado que es Hipólito. Oye, <risa> o sea, oye, sí, oye sí, me oye. Si va a hacer ahora es robar chupeta. No, yo lo que la <risa> pueden <risa> marcar la chupeta para <risa> atrás. Y en no mi seguidor en Instagram tiene ella ya por la chupeta. sí. Ahorita más, más, seguidores. más seguidores. Yo le marco más la chupeta, es... pero no me la como. Mira, y le pongo una firma como si fuese un pelotero. roba pero... chupeta. Seguro. La así, eh, ¿eh? Seguro. roba chupeta, ¿eh? Seguro esa mujer. Sin atención. nada en el estómago. A hasta los niños van a estar. ¡Ay, co no, lo... ¡A correr todo el mundo! Los niños, la chupeta. <ríe> en los <ríe> parques, llegó <ríe> Hipólito. <y todo. ríe> ¡Ay, roba chupeta, señor. Uno tiene que medirse ya en la edad. Como es el día de los. No, pero ese es él. ¿Cómo, ¿Qué pasa que esa gente no bueno, ¿Cómo es? ¿Cómo es en esto que es Dice Hipólito. Atención, Hipólito. <risa> la Carolina Mejía. <risa> tiene a ese hombre. Y si ves una bola de fuego. Te... <risa> <risa> Ay, santísimo, sí. Una bola de fuego. <risa> sí. Y, ¿Y con Hipólito de sabroso, bol... ¿eh? Y no, de la roba, y de la roba. Tú sabes no que quiera. él tiene que enmarcar su territorio con quien llamar es la Ri atención. Ri Entonces, derecho, ¿no? eso Richard, es que él. Y siempre lo logra. Aquí lo logró con una chupeta, algo <ríe> diminutivo que quizás Uy, no iba a llamar fuego, la atención, ganar, pero lo hizo. Eso es Hipólito.